Está del otro lado Carla Jiménez, periodista, cofundadora de un medio que se llama Sumauma y columnista del diario The Intercept. Carla, buenas tardes, ¿cómo va? Gisela y Julián te saludamos aquí en Argentina. Eh, buenas tardes Gisela y Julián y a los que están escuchando esta entrevista que me imagino que estas escenas, viéndolas de afuera deben ser más... Eh, eh, asustadoras que para nosotros esa, que estamos acá. Claro, esa es la pregunta Carla, ¿no? Obviamente que las imágenes por sí mismas hablan de actos realmente que, bueno, que cualquiera no cualquiera repudiaría porque la violencia no es el medio para ningún fin, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ¿cuál es justamente eso, no? Lo que acabas de decirnos es lo que queremos saber, si es tan así cruento como se ve con las imágenes o lo que está sucediendo en este momento en Brasil. Nosotros pasamos cuatro años de un gobierno eh, eh, con muchos ministros militares y que siempre tuvieron una posición eh, cuestionable en términos de, de la, del respeto a la constitución y a, la, a los acuerdos, a los consensos colectivos. ¿no? Entonces, eh, sabíamos que, o sea, cuando hubo en, dos años atrás el, la invasión del Capitolio en Estados Unidos, por sí. Bolsonaro, ya criaba ese clima uh -huh. para que cuando, eh, si él perdiera, podía, podía, podría pasar algo así. Entonces, estábamos preparados. Eh, en realidad, pienso ah, incluso que hasta se, se demoró mucho, porque hasta desde el 30 de octubre, cuando Lula efectivamente gana, eh, empiezan las protestas organizadas. Claro. Y son organizadas por eh, gente del agronegocio, eh, camioneros, eh, militares de reserva y obviamente una cosa que a los pocos Brasil se da cuenta, que golpistas nunca dejaron de existir, aunque eh, vivamos en democracia desde 1985-88 cuando se hace la con nueva constitución. Carla, Entonces, eh, ¿qué mueve a esos, a esos grupos que están hoy llevando primero que están perpetrando lo que estamos viendo en imágenes, pero esos grupos que apoyan a Bolsonaro porque nombrás a empresarios del agronegocio, eh, nombrás también a camioneros cuando uno pensaría, también pensándolo más en el panorama argentino, sí. que los camioneros van a bancar más a un hombre como Lula que viene justamente de, del palo sindical por ejemplo, por eso te pregunto ¿quiénes son? ¿qué los mueve? y en el caso de estos camioneros a los que nombras ¿te referís a empresarios del transporte o a choferes concretamente? Las dos cosas porque tenemos que, que separar el agronegocio, no todo, hay un agronegocio digamos que está conectado con las exportaciones eh, de soja y, claro. y que llevan toda la cartilla bien eh, cuidada. Pero hay un grupo que va a perder y ya está perdiendo que hizo, y ganó mucho dinero uh -huh. con la Amazonía, el avance en Amazonía, con la Amazonía, con la explotación de oro o, y la invasión de tierras indígenas que Bolsonaro simplemente abrió. Más, la gente, la liberación de armas, una cosa que eh, Bolsonaro prometió en campaña y lo cumplió. Uh -huh. La gente no calculó ese riesgo. ¿Ah? Sí. Y tenemos que pensar también, eh, hay que volver un poco, porque este país fue eh, traumatizado por un juego jurídico, político, se llama claro. el encarcelamiento. Uh -huh. Entonces, claro. eh, Lula fue preso y mucha gente cree que él es el peor bandido del planeta. Uh -huh. Por Entonces, más que el Supremo Tribunal después lo haya liberado, apenas un año después. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, es una trama muy muy eh, a, amarrada, muy, un nudo que para nosotros es, ya se tornó más familiar, eso que les digo, por eso que nos asusta, pero no, nunca tanto porque ya sabemos dónde, dónde tocan los botones, las, las, dónde se, dónde apre, los, los botones que apretan este mecanismo. Al final... ¿sabes? Nosotros nos dimos cuenta en Brasil, la gente, los demócratas, no, o sea, independientes del partido, pero la, lo, lo, los que, eh, los que somos los entusiastas de la democracia, que después de la, de la dictadura en Brasil que duró de 64 a 85, uh -huh. nosotros estuvimos avergonzados, ¿eh? o sea, como si estuvieran, les decimos que estaban en el armario, eh, no, se me olvida la, la expresión. Eh, en español, sí, eso, que eso. o sea, disimulaban, disimulaban. Claro, o sea, eh, eh, estaban, eh, eh, era con un, no, no manifestaban... Uh -huh. Claro, velado, velado. Eh, claro, velado, exacto. Entonces, ellos, eh, eso fue una cosa que se fue... Mostrando qué pasa, eh, nosotros tuvimos go gobiernos del PSDB, de Fernando Enrique Cardoso, después del PT, uh -huh. Partido del Partido de Trabajadores, con Lula y Dilma, y nosotros tuvimos avances sociales, inclusión, eh, más una, un, un avance del debate de las mujeres, uh -huh. especialmente de los negros, de la, de la población negra, que es la mayoría en Brasil. Carla, sí. Entonces hubo shock, claro. ¿entiende? entre los que claro. quieren el mundo como era antes. Ah, o sea, no es una novedad lo que ha pasado aquí, ha pasado en, en, en, en Inglaterra, ha pasado uh -huh. en, en Francia, eso, ha pasado en Estados Unidos. Eso te quería preguntar, ¿no?, como balance y como, bueno, estudiando el tema y viendo el panorama que se avecina luego, post, de este conflicto y de esta toma, ¿no?, que, que se realizó. ¿crees que tenga alguna consecuencia o que genere algo de lo que intentaban estas personas al tomar todo esto y al generar este acto de, de vandalismo o este intento de golpe, ¿no? como, como bien lo, lo, por allí lo describen varios? Eh, ¿Crees que puede llegar a significar o tener un significado esto que se generó o no? Yo creo que en un primer momento eh, Lula en su primero, sus primeros días sí. tiene la justificativa, decir que tiene la, la, la, la oportunidad de capitalizar a favor del gobierno para eh, mostrar efectivamente, y el uh -huh. judiciario, la justicia, uh -huh. que estaba ya eh, en una batalla muy grande con Bolsonaro y los bolsonaristas, sí. ganaron legitimidad para eh, llevar a esta gente a la cárcel, o sea, para seguir un... un un juicio como fue en Estados Unidos. Al final, esto va, es, es una oportunidad de fortalecer el gobierno de Lula. Mm, claro, Honestamente. Claro. Entonces... Carla, eh, ¿sí? No, perdón, perdón. Te, terminé ese concepto. Perdón, pensé que habías terminado. No, es que, eh, como saben, aquí hay una, hubo una elección muy disputada. Sí. Eh, Lula ganó por 2.100.000 eh, votos. Entonces todavía estamos en uh -huh. una uh -huh. situación tirada, ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Pero por más que esta gente que fue a los cuarteles, etcétera, no toda la gente que votó en Bolsonaro se puede uh -huh. sentir satisfecho con, eh, eh, por ejemplo, la destrucción de, de, de obras de arte de, de artistas que son, o sea, lo, los ojos de Brasil. Entonces eso efectivamente, o sea, el, el brasileño uh -huh. no no es un, es diferente de otros países de aquí del continente, que el brasileño es más pacífico. Carla. No le gusta. Pronto. Claro. claro, bueno, y, y hablando de eso, por ahí es raro el contexto para hacer la pregunta, porque en este caso Lula, el PT y todo su grupo de seguidores serían la, las víctimas de este intento antidemocrático. Pero no se equivoca el presidente al decir que Bolsonaro es un genocida. Ayer en su primera declaración él dice están respondiendo a los designios de este genocida que los manda desde afuera. Eh, ¿No fue excesivo y un poco alentador de la violencia poner ese, ese término? Es, un, es una excelente pregunta y un excelente debate porque nosotros eh, somos un país en que le cuesta a la gente decir las cosas como son. ¿Ah? Eso viene de la herencia portuguesa y de una diplomacia de no es distinto de, de, de, de otros países latinoamericanos. Entonces. Eso es, se ve en la prensa, se ve en, la, en nuestra diplomacia, se ve, se ve en, eh, en un etos brasileño. ¿ah? Claro, claro. Solo que hoy es imposible no mirar de esa manera. Y claro, yo también creo que no corresponde porque es como ponerle eh, sí. benzina más, a, claro. al Exactamente. fuego. Exactamente, más combustible. Fuego. Claro. Ah, combustible al fuego, sí. Claro, pero eh, en este momento, este país está unido, la clase política está unida, la, la, los medios de comunicación que nunca fueron muy favorables a Lula, es, están unidos en nom, eh, nombrando todo como golpistas, terroristas y uh -huh. los nombres que ustedes dieron, Sí. porque la situación es grave porque esto se fue a los poquitos, fue en dosis homeopáticas hasta que llegó a esto. Pero Bien. nosotros vivimos, eso es lo que digo, estos cuatro años fueron de una extrema tensión, uh -huh. de una, una, una máquina de noticias falsas que, que en, enfermó a este país. Entonces yo entiendo, aunque yo esté, no esté también pensando claro. del punto de vista político, si es la mejor manera. El exceso parece que fue, entre comillas, perdonado, Bien. porque estamos todos hartos, estamos Totalmente. hartos de este clima. Carla, y una pregunta ya para finalizar, en cuanto a la internación ¿no? de, de Jair Bolsonaro, ¿se sabe algo de su salud? Mira, eh, el, el timing, digamos así, usando una expresión, Inglesa es siempre igual, o siempre cuando hay una dificultad él se interna. Uh -huh. ah. Entonces eh, está siendo tomado así, él ha tenido una actitud, o sea, no hay cómo eh, mirar a Bolsonaro y pensar que él es un estadista, un hombre de respeto que cabía en el cargo que ocupaba, o sea, el hecho de que él se haya ido del país. Uh -huh. Antes de pasar la... Eso nunca había pasado en la democracia, o sea, solo en la dictadura, el, cuando se termina la dictadura, el último presidente militar no entregó la, la, la, la faja presidencial. Entonces no se tiene respeto, o sea, él, él va perdiendo la, la, la, la, el respeto y la moral, incluso entre sus apoyadores. O sea, ah, en, en otras palabras, ¿no crees vos que Bolsonaro realmente tiene un cuadro clínico? Nada grave, nada grave porque no es la primera vez que la tiene, ya la tuvo muchas veces porque tuvo esa cosa de la... Apuñalamiento. De Clara, entonces eh, no es la primera vez. No, no puedo también eh, descartar que pueda ser algo incluso eh, emocional de la parte de él, o sea que la parte más sensible le haya tocado porque hay una presión dentro de Estados Unidos, de los, dip de los diputados, de los parlamentares, de, de, de, de traerlo para acá. Hubo una claro. reacción mundial muy eh, eh, rápida. Claro, bien. Entonces la extrema derecha preocupa en el mundo entero, y nosotros sabíamos, o sea, después que sale Trump de la escena, Bolsonaro sí. era el segundo, era el, o sea, si Bolsonaro ganara la... Las elecciones sería un juego geopolítico uh -huh. extremadamente eh, delicado para el mundo, ¿no? Bien, excelente. Carla, muchísimas gracias. En serio, por tu predisposición, por bueno, por mostrarnos también desde tus miradas, de tu mirada, desde el lugar donde están ocurriendo los hechos y contándonos, bueno, cómo al día de hoy se está llevando todo adelante y se verá con la investigación, ¿no? que se lleve justamente lo que se vaya a ir determinando.